Te lo resumo si más, el conjuro, o los peligros de comprar una casa barata. Esta es la historia de la familia Perron, una familia compuesta por papá, mamá y cinco hijas. Cuestión que ellos se mudan a una casa que resulta que está... embrujada. Váyanse. ¿Qué fue eso? Ruidos de la casa. A partir de ese momento van a pasar cosas muy raras, a saber, el perro no quiere entrar a la casa, a la señora le aparecen moretones de la nada, los relojes se pararon a las 3 y 7, el perro aparece muerto, hay olor a culo por todos lados, a la nena le tironean las patas, la otra nena se da la cabeza con dar ropero y aparecen balomas muertas. A la pelota. Hasta ahora, nada del otro mundo. Pero, pero, pero, la cosa se pone mucho más peluda cuando se caen todos los cuadros de la casa. Aunque esto no es tan grave, como que se te aparezca una nena atrás tuyo. de Dios! ¡Qué Aunque esto no es tan grave, como que se te aparezca una nena arriba del ropero. Cuestión que acá, se dan cuenta que la casa está llena de... Espíritus chocarreros. Y tienen que llamar a unos expertos. ¿Qué son ustedes? Los verdaderos cazafantasmas Ed y Lorraine son dos cazafantasmas pero no de los divertidos, son de los aburridos. Ellos van casa por casa investigando cosas paranormales y además tienen un museo con cosas paranormales y encima tienen una hija que seguramente tiene una infancia de mierda por tener padres tan paranormales. De hecho un día uno de los fantasmas va a la pieza de la nena y le hace pegar alto cagazo. Ah, esa de ahí es Anabel, pero su película es la voy a resumir en otro video. Ok, polilla. Cuestión que Ed y Lorraine tienen poderes. Ella tiene el poder de escuchar el pasado y de ver cosas que los demás seres humanos no pueden ver. Y él tiene el poder de que le quede muy bien las patillas. La cosa es que se meten en la casa para averiguar lo que está pasando y arman un bonito dispositivo gracias a la tecnología de los 70 y a un atacazo artístico. Gracias a todo este complejísimo sistema, la piba descubre que en la casa vivía una bruja que mató a su hijo para rendirle tributo al diablo. Entonces ahorcaron a la bruja y ahora va poseyendo mujeres para que maten a sus hijos. Cuestión que Ed y Lorraine, como buenos católicos, van a lo de un cura para que haga un exorcismo en la casa. Pero mira, mirá lo que les dice el cura. Look, ¡Solo eres una basura! Claro, como las nenas no son clientas, no pueden ayudarlas con el demonio. O sea que la iglesia es como un videoclub. Si no sos socio, no te brindan ningún servicio. ¡Qué sorete que son! La cosa se complica cuando el fantasma le vomita en la boca a la señora y le pasa el diablo. Y acá la cosa se recomplica mal mal, porque el diablo se vuelve loco y ataca a todos en la escena más paranormal y más ultraviolenta de la película. Natar a la señora poseída y Ed dice ya fue yo hago el exorcismo no debe ser tan difícil despierta, despierta, despierta. y así sacan el espíritu del cuerpo bien hecho y todo bien felices para siempre va para siempre no cosas siguen el conjuro 2, la venganza del fantasma. Acá seguimos las aventuras de una familia inglesa que se muda a una casa inglesa que es nueva y que te cuento que la casa está embrujada. Debes matarlos a todos. Todos deben morir. ¿Eres mi conciencia? Um, sí, eso soy. A partir de ese momento van a pasar cosas muy raras, a saber, la maca se amaca, la nena habla sola, el camioncito se activa solo, la tele se cambia de canal y aparece un viejo en el reflejo de la tele. Ese viejo es el espíritu de la casa y junto a la familia va a protagonizar la sitcom más divertida del verano, viviendo con un abuelo fantasma. La situación se empieza a complicar más cuando pasan cosas más raras, a saber, la nena se teletransporta de un lugar a otro, las sábanas salen volando, las camas tiemblan y los muebles se mueven solos. Cuestión que acá se dan cuenta que la cosa está llena de… Espíritus chocarreros y tienen que llamar a unos expertos. Ellos están debiendo sus propios quilomos porque Lorraine tiene un mambo místico con una monja Y después él pinta a la monja Y después la hija de ellos, que no sé por qué nos llama a algún asistente social para que la saque de esa familia Ve a la monja y después la vuelve a ver Lorraine Y en esa visión también lo ve morir a su marido ¿Por qué no me llevas a mí también, eh? ¿Por qué no me a, mí, carajo? a pesar de eso, dejan a la hija sola y se van para Inglaterra a ver qué onda con la otra casa. Ahí se encuentran con la nena poseída por el abuelo fantasma que tiene información relevante para la trama. Hola, soy un abuelo muerto y me morí en ese sillón. Me gusta cambiar de canal y empujar muebles contra la pared. Váyanse de mi casa o los mato a todos. Y como una demostración de mi ilimitado poder voy a aprender y apagar las luces. La cosa es que esta gente está tan curada de espanto que no les importa que la nena atraviese el techo o que el viejo quiera asfixiarla. Siempre hay tiempo para agarrar la guitarrita y tocarse una que sepamos todos. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero. Y después de eso, se van. Sí, se van. Y no se sabe por qué se van. Pero en el tren, él descubre que el abuelo fantasma es tan grosso que le dejó un mensaje secreto que solo se escucha si reproducís dos cintas al mismo tiempo. Me quiero ir a mi casa. Me quiero ir a mi casa. Paralelamente, Lorraine tiene un sueño donde se le aparece la monja y con toda esa información llegan a la conclusión que la monja está en la casa y tiene de rehén al espíritu del abuelo. Entonces vuelven a la casa a tener la super batalla final. Los Cazafantasmas contra la monja. La pelea la ganan los cazafantasmas y de una forma muy pelotuda Dicen en voz alta el nombre de la monja ¡Gracias, mamita, por favor, Karina! Y listo, ganan ¡Bien hecho! Así que, bueno, wow. ah, casi se muere el tipo de la forma que la mina soñó pero al final no, no se muere, no muere uh -huh. Y todos viven felices para siempre Va, para siempre no, porque la cosa va a seguir en la saga de Anabel y también en la película de la monja pero eso serán cosas de otros resúmenes. Bueno, nos vamos. Esto fue la saga del Conjuro resumida, si nomás. No te vayas de acá sin pegar una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y una retuiteada, y una instagrameada. Y si estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete, que ya estoy por llegar a los 3 millones de suscriptores, y si te has suscrito, a alguien que se suscriba. Ahí, mandale un mensaje Whatsapp. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah! Buenas noches. I'll see you soon. No se pierda la próxima semana este programa por este canal a la misma hora. ¿eh? <risa>